Hola a todos, quiero presentar una parte de mi tesis de doctorado. Esta parte está dedicada a la reproducción de la función MO de doble segador o Blinder en inglés para la protección contra pérdida de sincronismo o fuera de paso. Aquí presento un diagrama de flujo de la simulación que estoy haciendo. Entonces tengo el sistema de potencia simulado en PSCAD, uso un canal de comunicación serial para enviar los datos de tensión y corriente y recibir el estado del breaker. Dentro de la herramienta de procesamiento de señales, primero lo que hago es un ventaneo de un ciclo, paso las señales por un filtro pasa abajo, calculo la transformada de Fourier y seguidamente pues determino en qué zona de la protección está. Si está en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. Y dependiendo del resultado envío el estado de breaker de vuelta a la simulación en PSCAD. Primero muestro las librerías que uso en el proyecto. También muestro algunas de las funciones que usé para hacer algunos cálculos, especialmente con números complejos. Luego la parte donde ingreso los parámetros del sistema. Primero los datos de la línea de transmisión a la cual está conectada el generador. Luego los datos de los transformadores de corriente y de potencial y la corriente nominal del generador. Seguidamente tengo la frecuencia máxima de deslizamiento que en este caso seleccioné como 2 Hz. Los parámetros de ajuste de la característica, que son el ángulo delta que define la separación de los blinders y parámetros del transformador, la inductancia transitoria del generador y la máxima inductancia esperada del sistema. Con estos valores calculo la pendiente y el intercepto de los segadores y el radio de la característica MO. El resto del código tiene que ver con cómo recibo los datos de tensión y corriente por el puerto serial el cálculo de las corrientes de secuencia positiva y negativa, que son el arranque de la protección fuera de paso. Luego entro a la máquina de estados que determina la operación o no de la protección. Aquí presento entonces los comparadores, las líneas rectas cuya pendiente e intercepto calculé más arriba y la desigualdad que representa la forma circular. Al final las zonas quedan como muestro en estas figuras. Esta figura sería la zona 1, que es como una empanada. La zona 2 es una especie de rectángulo con dos lados redondeados Y la zona 3 es una empanada invertida con respecto a la zona 1 Bueno, aquí entro a la lógica de la protección Primero verifico que no se haya sobrepasado el tiempo máximo de operación Si se sobrepasó, entonces salgo de la función En caso contrario, verifico si ya pasó por las zonas 2 y 3 Si ya pasó, mando la señal de disparo en caso contrario, digo que estoy en la zona 1 y aumento el contador del evento, de igual forma para las zonas 2 y 3. Hay que notar que la función solo dispara en las zonas 1 o 3. Aquí voy a hacer la prueba para el generador 2 del sistema 9 nodos, esta es una simulación con hardware embarcado, el sistema de potencia está simulado en la herramienta PSCAD y la protección en un microcontrolador de Texas Instruments. Específicamente la Launchpad F28379D que es de la familia Delfino Entonces compilo la protección programada y me voy al sistema en PSCAD Como dije, aquí tienen el sistema 9 nodos Aquí cada generador está modelado con la dinámica mecánica y con el sistema de excitación Aquí muestro también los transformadores de tensión y de corriente modelados en la herramienta este último bloque es el encargado de enviar los datos de tensión y corriente por el puerto serial y recibe el estado del interruptor. Entonces simulo el sistema en PSCAD, verifico que esté corriendo el microcontrolador y finalmente veo que la protección programada opera satisfactoriamente. Se ve tanto en la señal de estado del interruptor como visualmente en el color verde del interruptor. Muchas gracias por ver el video.